Muy buenas noches. ¿Cómo es posible todo esto? Son muchas cosas, son bastantes cosas las que vamos a ver hoy. Y cómo. ¿Cómo cojones es posible todo esto que vamos a ver? Eh, más allá de. El tiempo que, que lleva el ser humano haciendo cosas, ¿no? Inventiva, conquista. Hemos salido de nuestro planeta para buscar vida inteligente cuando aquí hay ciertas dudas sobre la que hay. Hasta aquí, bueno, pero no hemos arreglado todo lo que tenemos aquí y nos queremos ir fuera para seguir jodiéndolo. Por ejemplo, no hemos todavía sido capaces de generar una forma de gobierno que sea limpia, justa, para todos. Nos siguen tomando el pelo a pesar de los miles de años que llevamos así. Y da igual. Evidentemente, hemos evolucionado de eh, la democracia griega, aquella que en su día había, y cómo fue evolucionando todo a lo largo de los años, hasta... ...el día de hoy... ...pero... ...más allá de eso... ...¿qué ha pasado? Hay una frase... ...que es bastante buena... ...y que viene a, a... ...bueno... ...de alguna forma a resumir esto que yo he dicho... ...pero fijaros que es... ...de un argentino... ...famosísimo... ...es una frase del posterior al... ...bueno, de, digamos de los años 20... ¿Vale? pero del siglo pasado Roberto Arl nació en en 1900 y murió en el 42, ¿no? entonces es una frase de finales de los años 20 del siglo pasado y dice, se ha inventado casi todo, pero no ha inventado el hombre una máxima de gobierno que supere a los principios de un Cristo o un Buda, es decir que dependa siempre de una fe ¿vale? no lo digo a malas, ojo porque puede ser fe religiosa, fe espiritual, fe en alguien. En alguien, como decía Churchill, eh, el ser humano es el único animal que es capaz de seguir a un líder, ya no solamente que no lo conozca, sino que sea desequilibrado. Y eso nos pasa todos los días. Y siguiendo con la frase de Roberto, decía Naturalmente no le discutiré el derecho al escepticismo, pero el escepticismo es un lujo de la minoría. ¿Qué significa esto? Que aquellos que somos escépticos, aquellos que nos hacemos preguntas, aquellos que siempre dudamos de las cosas, o aquellos que hacemos cosas diferentes de lo que hace la masa gris, bueno, pues seguimos teniendo ese derecho, pero que es un lujo. Como ya decía entonces, es un lujo de una minoría. Estaba viendo lo que iba a pasar en la Argentina en aquella época, ¿vale? que fue donde empezó el declive de Argentina. Al resto, le serviremos la felicidad bien cocinada, y la humanidad engullirá gozosamente la divina bazofia. Y esto que dijo hace 100 años, está pasando. Al resto le serviremos la felicidad, al resto de los que no sean escépticos, bien cocinada, y la humanidad engullirá gozosamente la divina bazofia. Nos estamos comiendo mucha mierda. Y encima la mayoría están contentos. Es acojonante. Y esto es de hace un siglo. Señores... Mal vamos, muy mal vamos. ¿Cómo es posible? Ahora vamos a ver más cosas. Vamos a seguir con... No voy a seguir con lo que es posible. Habéis preguntado por algo que es importante, que son las cuentas fondeadas. El tema de las cuentas fondeadas es algo... A ver, un tanto... Escabroso. ¿Qué es una cuenta fondeada? Una cuenta fondeada es una cuenta en la que un tercero pone el dinero normalmente es una empresa veréis que hay varias webs que lo hacen eh, que supuestamente ponen ese dinero para que tú trades y eh, sacas beneficios se reparten beneficios entre entre esa empresa eh, y tú como trader y tiene sus pros y tiene sus contras es decir bueno primero tienes que pasar una serie de, de trámites eh, demostrar que realmente eh, tienes cierta eficiencia eh, en muchos casos, cuidado con esto, en muchos casos, os van a pedir que hagáis un curso y que pagáis el curso y que después os examinarán. Eh, en otros casos, simplemente, pues, durante un tiempo de prueba, después de verlo, si son serios, pues os van a fondear, pero siempre tienen una cuota mensual, como norma general. ¿vale? Al menos, mientras estés en formación, y te puedes tirar de formación unos cuantos, un periodo de tiempo importante. Es decir, mientras no superes esas pruebas, te toca chinchada. Alquilas, digamos, ¿no? Ese, ese puesto. Ahora, hay cuentas fondeadas que pueden ser... Eh, bueno, repercutirte en un dinerito. Sí, claro. Pero tener en cuenta una cosa muy importante, y es a la hora de declarar a Hacienda. Tú tienes unos beneficios, y esa empresa los declara. Cuidado, no nos vayamos a confundir ni un poquito. ¿eh? Ni esto. No os confundéis ni esto en ese caso. ¿vale? La cuenta fondeada resulta que llega y... Eh, a ver antes sobre todo, si es una entidad que está en España. Si está fuera bueno, eso ya... ¿vale? Pero hay, hay, hay entidades serias también en España. Pero bueno, vamos a suponer que es un, lo normal, que, pues que vas a una entidad que está en Vitigudino de arriba eh, y, bueno, pues tienes unos beneficios. ¿Qué pasa? Que no son beneficios del patrimonio. No son beneficios... Eh, que pertenezcan a, a, esa, a esa clase, ¿vale? Son beneficios del trabajo, son rendimientos del trabajo porque son rendimientos que obtienes trabajando para un tercero. ¿Qué significa esto? Pues que en el mejor de los casos pagarás en 23-24%. En el mejor de los casos. Eso si no tienes aparte otro trabajo o otra actividad. Y tu escala de gravamen, evidentemente, sube porque le estás metiendo más chicha y limona. Con lo cual puedes pagar hasta un 49%. Eso ya. Eh, entonces. Tienes que medir muy bien, ¿vale? Tienes que medir muy bien cuánto y cuánto le vas a dedicar, los objetivos que tienes que cumplir, los objetivos que no puedes sobrepasar. Cuidado con esto porque hay muchas que ponen una trampa. Es decir, te pueden decir, bueno, te voy a dejar una cuenta fondeada de 25 mil dólares. No puedes perder, perder, estar en pérdidas de 2 mil dólares. Eh, y, no, y tienes que hacer unos beneficios de 3.000 mil al mes bueno ¿posible? claro que es posible ahora, cuidado porque en un solo día en un solo día de ese mes no puedes haber hecho más del 80% del beneficio de lo que te estamos pidiendo para que no sea entre comillas suerte, aunque hayas visto la operación perfecta o sea todo tiene, tenéis que leer muy bien muy muy muy muy bien a la letra pequeña de las cuentas fondeadas. Y elegir correctamente entre bueno los que puedan ser eh, los candidatos, porque tener en cuenta que el candidato no solo eres tú, sino que esa empresa es una candidata a ti, que no se, que no se vuelvan locos, ¿vale? Es decir, valoraros, valoraros, porque hay muchos que yo sé que, que sabéis muy bien hacer las cosas, eh, pero, pero elegir vosotros la empresa. La empresa no nos elige a vosotros. Es decir, mira, pues mira, entre esta y esta que me parecen... Eh, eh, guays me parecen correctas pues bueno voy a voy a hacer la, la, la cuenta de prueba porque empiezas con esa cuenta de, de prueba y una vez que ven que, que sí que correctamente eres, eres rentable pues a partir de ahí ¡pum! resulta que que empiezas a ganar dinerito está bien por otra parte como os digo esto os digo empiezan ya las clases ya están ya están ya están publicado en la en la web las clases de trading y scalping las dará a Joaquín. Eh, bueno, el que realmente, el que esté en el canal VIP, el que sea alumno, el que esté un poco dentro del del Discord, sabrá quién es Joaquín. Eh, es un crack. Es un crack haciendo trading. Los que tenéis el, el script de, de trading y scalping. Bueno, pues va a hacer. Va a dar esas clases. Son clases de una hora. Yo creo que a un precio exageradamente bueno. Eh, y además, eh, bueno, pues ciertas estrategias, ciertos conceptos que hay que tener en cuenta y, y bueno, pues utilizando los indicadores correctamente para la, también la temporalidad, eh, os ayudará con la configuración también de los scripts de trading que utilizamos y la temporalidad en la que vayáis a trabajar, pues lo, la configuración más adecuada. Eh, Brutal, brutal. Bien, eh, además, tenemos que ver eh, otra cosa. Empezamos el año con impuestos, nuevos ¿no? impuestos. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver el tema de las minutas de la FED. Pero bueno, vamos a verlo, no. Realmente no vamos a ver nada porque del tema de las minutas de la FED no ha pasado nada. Lo único que han dicho, realmente es así, así resumiendo por encima, para los que no lo sepan, eh, pues que hay que controlar la inflación, que vamos a tener una subida de tipos de interés eh, o, o, o van a estar los tipos de interés a un, a un nivel alto durante más tiempo del que muchas veces el mercado piensa eh, yo no creo que vayan a subir los tipos de interés ya con la agresividad que la han subido hasta ahora irán subiéndolos poco a poco y que creo que los van a ma mantener antes de empezar a bajar los van a mantener bajarán mantendrán bajarán mantendrán o sea vamos a tener los tipos de interés bastante altos durante un tiempo eh, más largo del que creemos eh, eso por un lado eh, en cuanto a la fe mm, no me preocupa... A mí no me preocupa ya el tema de la inflación. Eso ya sabemos que, bueno, esto tenía un pico. Me preocupa el QT. Esa liquidez que puede retirar la FED del mercado y al ver que los números no son tan malos a pesar de lo que ha pasado, a pesar de los tipos de interés que han subido, podían empezar a soltar bonos y a soltar la mierda que tienen, recuperar su liquidez, sacarla del mercado y eso es el equivalente o peor a la subida de tipos de interés agresiva. Cuidado con eso porque no se está hablando de ello y a mí es lo que más, vuelvo a repetirlo, igual que lo dije en la última reunión de la FED, a mí es lo que más me preocupa cuando empiece con eso porque recordar que la caída del 18% del mercado y la caída del 18% de Bitcoin de la, de la mano del SP500 cayó un 20% cuando soltaron un poquitito. Un poquitito, fue casi un experimento, o sea que muy atentos con eso. Eh, ¿Qué más tenemos que ver? Hemos visto las cuentas fondeadas, hemos visto... Ah, bueno, por cierto, el curso de Psicología del trading que ha hecho una oferta muy buena del profe, eh, de la cual, bueno, pues <ríe> creo que habría que aprovecharla, pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno, y que ahí está, para, porque sé que había gente esperándola, y bueno, pues... <ríe> Es más agarrado, es más agarrado, la psicología la lleva muy, muy bien, yo la llevo mal, pero ya os digo que yo lo aprovecharía si alguien lo quiere hacer. Eh, bien, vamos a ver un par de curiosidades y vamos con Bitcoin directamente a ver lo que, lo que nos han dicho y sobre todo un tema de hacienda bastante importante, nuevos impuestos y una auténtica burrada de eso, vuelvo a repetirlo, ¿cómo es posible que pase esto? Venga, comenzamos, que ya me he enrollado demasiado. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, Fabio Panetta, del Banco Central Europeo, pide regular las criptomonedas como los juegos de azar. ¡Guau! ¡Wow! Dicen que es como una apuesta disfrazada, ¿vale? Considera que los criptoactivos son una apuesta disfrazada de inversión. Eso lo ha dicho al Financial Times. Um, hombre, si empiezan a dar... A... Esto, esto, esto demuestra, y por eso digo, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo es posible que alguien, que es economista que está en el Banco Central Europeo, eh, que habla con un Financial Times, diga que las criptomonedas son una apuesta disfrazada de inversión. A ver, evidentemente sabemos que muchas de las criptomonedas que hay pueden ser una buena o mala apuesta disfrazada de inversión. ¿vale? Esto es una realidad. Eh, eso se lo puedo comprar hasta cierto punto, pero tú no puedes tratar un mercado entero. ¿Por qué? Porque además habla, hay una cosa que he visto por aquí, eh, dice el economista subraya que el 2022 estuvo marcado por el desmoronamiento del mercado de las criptomonedas al pasar los inversores. O sea, es que eso ha pasado en el resto de mercados también. O no tiene ni puta idea, o no quiere tenerla, o simplemente son excusas para seguir retrasando la legislación. Eh, que eso está bien, eh, para nosotros claro, evidentemente, y recuerda que Terra USD figuró en la serie de que compañías que se desplomaron, ya de ya ¿qué pasa? que no ha habido eh, empresas que se han desplomado todas las Big Tech que se han desplomado, y no tan Big Tech y empresas que se han hundido, y empresas que han quebrado y han cerrado, habla de, también de la quiebra de las plataformas de FTX que no es una quiebra, eso es una estafa son dos cosas distintas Am ambas dos fueron dos estafas para mí porque cada uno lo verá de una forma distinta. Entonces, joder, pero como hay mil todos los días, y como las hay en el mercado, y ruinas que hay en el mercado financiero, normal. Y habla, es muy gracioso, ¿no? Porque dice, eh, pueden ser empleadas con fines de evasión fiscal, blanqueamiento de dinero, financiación del terrorista, y burlar sanciones. ¡Ah! Y el euro y el dólar no. Cuando son los principales, los principales, utilizados, precisamente para evasión fiscal, para blanqueamiento de dinero, para financiación terrorista y para burlar las sanciones. Nuestra propia moneda FIAT. Tienen unos huevos que es flipante. ¿Cómo es posible que pase esto? Pues ahí lo tenemos. Bien, eh, esto por aquí. Por otra parte, plas, plástico. <ríe> Entra en vigor el nuevo impuesto al plástico. No, re no reutilizable, al no reutilizable. Vale. Eh, es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso y vais a ver algo... Que a mí me hace mucha gracia. Quedarán exentos la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases destinados a contener, proteger, manipular, distribuir y presentar medicamentos. Bueno. Productos sanitarios. Bueno. Alimentos para usos médicos especiales. Bueno. Preparados para lactantes de uso hospitalario. Bueno. Y residuos peligrosos de origen sanitario. Es decir... Los únicos que no van a pagar ese impuesto van a ser las putas farmacéuticas como toda la vida de Dios. Es acojonante. Es flipante. Es decir, yo tengo un bebé y mi bebé sí contamina. La leche que le doy a mi bebé que viene en un envase de plástico, sí contamina. El biberón, sí contamina. Pero el que hace una farmacéutica, no. Ese no. Porque es para uso hospitalario. Es increíble. Es increíble hasta qué punto es descarado todo esto. A mí me parece súper descarado. No sé qué os parecerá a vosotros. Ya me lo comentáis. Enhorabuena a los que habéis sido a lo largo del 22 y estáis a punto de ser a lo largo del 23. Sé que estáis muy atentos. Hoy informadme, por favor... Y bueno, mañana os daré otra información de los que vamos a ser cuñados. Que la cosa va muy, muy, muy, muy bien. En fin, eh, más cosas importantísimo, súper importante. Hacienda. Vale, esto ya lo habéis visto yo creo que muchos, si no la mayoría, retrasa la obligación de declarar por criptomonedas hasta el año 24. Es decir, a cinco días le tenían que denunciar. Bueno, a cinco días y a todos los que han publicado esta noticia. Este titular. Porque es mentira. No es verdad. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Una cosa es declarar, dice la obligación de declarar por criptomonedas hasta el año 24. No, no. Estamos hablando del famoso 720 que se desgranaba en el 721. ¿Vale? Es decir, la obligación de informar. No la obligación de declarar. ¿Vale? La obligación de informar. Es decir, yo tengo Bitcoin. ¿Vale? Y bueno, pues resulta que lo tengo por ahí no lo he tocado, no he tenido beneficios no pasa absolutamente nada no tengo el 721 ni, ni todos estos formularios ahora bien he obtenido beneficios porque he hecho intercambios ta, ta, ta, ta, y no informo si, lo, si hago las cosas mal preparar la vaselina porque os la van a meter doblada ¿vale? cuidado bien eh, eso por un lado por otro lado, ¿qué ha pasado? ¿por qué es esto? Primero, porque no se enteran ni de la misa a la media. Y segundo, porque piden tantos datos, es tan exagerada la cantidad de datos que tienen, que ellos ni siquiera van a poder procesar, ¿vale? Que ha sido imposible. Dicen que, bueno, es que están desbordados de trabajo y tal. No, no, la no, paja se equivocan una y otra y otra y otra vez con el formulario. Cada vez que lo envían, ¿vale? Y dicen, venga, vamos a hacer este. Le dicen los exchange, eso lo vas a hacer tú, si quieres. Porque es imposible y en cuanto lo mande a Europa te lo van a tirar para atrás así que espabila. y es que se han vuelto locos Están, se han vuelto muy locos porque no tienen ni pajolera idea de por dónde van las tortas pero bueno eh, eso es aunque es, puede ser una ventaja en un momento hay, hay gente que lo ve como una ventaja yo lo veo como una desventaja cuanto antes esto esté este, este claro antes todo el mercado va a, a tirar para adelante por cierto en cuanto al tema de la Fed a mí hay una cosa que me no que me raya, ¿vale? Sino que, bueno, pues visto los históricos, eh, recordáis que el otro día en un vídeo hablábamos de eh, qué casualidad que Bitcoin y todo el mercado ha retrocedido, ¿vale? En eh, coincidiendo con el cripto invierno. Bien, pues yo no sé si sabéis, bueno, en periodos anteriores, en los años 70, cómo eh, la, la inflación subió, subieron los tipos de interés, se controló temporalmente y luego volvió a meter un repunte importante. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor resulta que casualmente, casualmente, eh, el recorte y ese valle que hace coincide con el subidón de mercados eh, de Bitcoin. Y luego, ¿vale? La siguiente subida de inflación vuelve a coincidir con oh, los máximos, con aquellos esos máximos que puede hacer en, en el siguiente ciclo Bitcoin. Y no sería extrañar porque sería algo muy parecido a lo que pasó en los años 70. Pegarle cuatro ojos, estudiarlo y a ver si a alguien le parece que puede ser otra casualidad que coincida ahí. Bien, vamos sin más dilación, que ya me he enrollado bastante, ya llevo uh, un montón de tiempo, pero es, es que estas cosas son cosas que hay que decir y de vez en cuando hay que enrollarse, con el SP500. Bueno, ¿qué pasa con el SP500? En diario, bueno, estaba yendo a, a buscar la resistencia, otra vez, no en diario, ¿vale? Sino que, bueno, ha pasado a lo largo de, de, de estas horas. Con el movimiento y con las noticias. ¿Y qué ha pasado en cuatro horas? Que lo vemos un poquito mejor. Bueno, pues en cuatro horas anteriormente ha tocado máximos. Pero este anteriormente que ha tocado máximos, vamos a ver cuándo ha sido. Y si ha bajado tan aquí abajo. Vamos a una hora. ¡Pam! hoy ¡Oh, señores! A las seis de la tarde había tocado y ha empezado a bajar. ¿Vale? Ha tocado resistencia. Y empieza a bajar poco a poco. Cuando se ha dado. La, esta es la, la hora de las 8 a las 9, es decir, cuando se ha dicho las eh, minutos de la FED. Pim para arriba, no ha podido. Se ha ido abajo, tampoco ha podido. Se ha quedado una zona intermedia. Pero ahora fijaros cómo está cayendo. Pim, pim, pim, pim, pim. Me voy para abajo. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Vamos a ver si mantiene, por lo menos que no pierda los mínimos, que el mínimo que haga sea superior a este anterior. Y si no, pues. Mmm, verde las han llegado eh, en diario pues tampoco es que haya pasado nada simplemente pues ya lo veis una reacción negativa al toque a la zona de resistencia y otra vez para abajo vamos a ver cómo cierra mucha irregularidad ahora es normal es totalmente normal con las noticias aprovechan eh, pues bueno pues con estos estos meneitos sacuden el árbol y a ver qué sale por otra parte bitcoin tres cuartas de lo mismo está haciendo exactamente lo mismo ha hecho un meneito Arriba, veis que vamos a quitar esto de aquí. Ha hecho una, una buena subida, muy, muy buena, ¿vale? Eh, para mí ha sido ideal. Y bueno, pues ahora empieza a retroceder. A ver si con la, el cuerpo en la zona de soporte, ante, anterior resistencia, vamos a marcarlo. Porque no lo tengo aquí marcado, vamos a marcarlo como zona de soporte. ¡Paf! ¿Vale? Lo marcamos como zona de soporte a ver hasta dónde puede ir, de momento vamos a hacer una medición, ¿vale? vamos a hacer dos, una desde el mínimo, este mínimo que marco aquí y otra desde la zona de soporte y tuvo este arranque, hasta los máximos que ha hecho, entonces, si yo me voy a la total, vale para, pa, vale ¿qué me puede pasar? pues que tenemos aquí una zona de Golden Pocket, en la zona de 15.000 575 aproximadamente, de media. Tenemos una zona de soporte que casi, casi, casi, casi, casi casi coincide con eh, nuestra zona de 0,38. <risa> Esta ya se ha pasado la hoja. Bueno, nuestra zona de 0,38 estaría bien. Creo que es una zona adecuada. Y, y, y, y, ahí va. Pues aquí tenemos nuestra línea naranja con el 50% también en otra zona de posible soporte posterior. Vamos a ver hasta dónde va y en función de lo que haga... Sería importante, pero vamos a marcar esta zona, esta, esta verde que tenemos aquí eh, en 16,745. ¿Por qué? Porque nos vamos a ir ahora con FIBO aquí, ¡Pap! este mínimo que marco aquí, hasta este máximo, y que tenemos que la zona Golden Pocket está. Precisamente ahí, 17.742 a 17.755. es decir, 17.745 aproximadamente, como hemos eh, medido antes, lo que era el 038. Pues puede ser una zona en la cual que si llega ahí, más o menos, ¿vale? Aproximadamente, y a partir de ahí, ¡pum! le da por rebotar, pues podemos tener una buena subida. Si la pierde, ya deja de ser tan buena, ¿vale? Ya no, no ya es otra cosa, completamente distinta. Bien. Eh, bueno, dicho esto, el objetivo a la baja, el objetivo a la baja, vamos a medir objetivo a la baja de este movimiento, ¿vale? Estaría aproximadamente aquí, eh, ahí asoma, en la zona de los 16.066. Vamos a dejarlo en 16.000, ya veremos a dónde va. Y si fuera positivo, hay que, hay que eh, ver las dos opciones, no todo es mm, negativo. Entonces tendríamos que ver eh, este otro, es decir, desde este mínimo hasta este máximo, para, pa, pa, pa, pa, pa, este, bueno, vamos a medir, es que, es que este es complicado, este, aquí, desde este máximo, el retroceso, aquí, me estoy viendo bien, joder, estoy un poco, ah, ojo, ahí, el pequeñito, vamos a medir primero el grande, ahora, pero vamos a medir primero este pequeñito, nos dice que este retroceso, que ha tenido aquí, vale, desde la resistencia al soporte, nos daba un TP1 que ha cumplido perfectamente vale, en, la, en esta zona, en la zona de los 16.900, más o menos, eh, máximo 10.911, pero bueno, ha tenido un disparo ahí, y el TP2 estaría en la zona de los 17.070, más o menos. Bien, pero ahora yo voy a irme a cuál sería el retroceso Vamos a verlo así. Ahí. Desde este máximo, que hubo aquí, hasta este mínimo, esta caída, ¿dónde nos lleva al alza? En caso de que, se, de que vaya y se cumpla de forma positiva. Fijaros que nos lleva justo a la zona de un antiguo soporte, resistencia principal en la zona de 17.000, máximo... Yo diría 17.400, por redondear, ¿vale? Pero eh, máximo 17.230, más o menos. Vamos a verlo. Vamos a encoger esto un poquito. ¿Qué resistencia es? Pues ya lo vemos aquí. vale. Esta línea verde, resistencia, resistencia, resistencia, la perdemos y todavía no hemos vuelto a tocarla. Pues puede ser una muy buena zona. Y el TP2 estaría ya en lo que serían los cierres, fijaros, que coincide justo con los cierres de los máximos relativos anteriores. Y con este máximo que hubo aquí, que sería ya la panacea y ir a la zona de 18.000 aproximadamente. Yo no lo veo sinceramente, ¿por qué no lo veo? porque creo que todavía tiene que subir más el volumen para que eh, veamos algún movimiento de ese tipo eh, no ha estado mal pero claro, no ha estado mal el volumen porque ha subido pero pues, ha subido porque hemos bajado a recoger dinerito eh, en una hora, ¿qué está pasando? pues que nada, que de momento hemos abrazado estas tres velas toda esta zona de velas y en la siguiente, pues a ver si perdemos ese mínimo en 16.810 aproximadamente si cerramos por debajo, pues ya sabemos que bueno, ya estamos tocando la zona de soporte eso no está mal y, bueno, pues se nos puede ir hasta un poquito más abajo. Si la perdemos, ya sabéis que si perdemos esta zona aproximadamente en torno a 16.750, nos iremos otra vez a la zona roja, en torno a los 16.600. Eh, poco más que decir, es decir, ahora mismo con todo el menito que hay, Ethereum, pues ahí está haciendo de las suyas. Fijaros, por ejemplo, en Bitcoin, vamos a ponerlos en diario para poder hacer la comparativa. Vale. Lleva una velita está bien, hemos ido subiendo y hemos ido subiendo el volumen en diario, que es lo que necesitamos en estos días que vaya poco a poco subiendo el volumen en diario porque si no vamos a ver nada, Ethereum por su parte, lo vemos algo muy muy similar, Vale, hoy he intentado hacer un poquito más, el Total Market también subiendo un poquitito y la dominancia de Bitcoin sin embargo cayendo, ese retroceso de momento a una zona de pivote, a una zona de soporte Pequeño, no es un que no sea un gran soporte. Vamos a ver qué narices quiere hacer. Si va a hacer un pullback completo a la línea de tendencia, a este, veis, con, con este vértice. Veis, aquí tenemos otro vértice. Es una zona interesante. Uf, coincidiría más o menos si va cayendo más o menos con esa zona. Estaría bien. El dólar index está jugando hoy otra vez vamos a ponerlo en diario, pues sabéis es que lo tengo en semanal por aquello de la media de 50, caía más, pues, bueno, pues se recupera un poquitito, está intentando a ver si ataca la, la m 20 cosa que lo tiene complicado, y en cuanto a las altcoins, eh, poco, poco que, que decir, ha habido un movimiento de algunas, los cortos de Bitcoin siguen cayendo, ¿vale? ahí los tenemos, siguen cayendo, eso es bueno, pero que claro, una vez que lleguen abajo, tendrán un rebote y eso es lo que alguien, eh, a mí, <ríe> es mi sevillano favorito, eh, nos, ha, nos ha comentado en el canal al VIP, a Tiriad. Eh, bueno, pues ahí está ahí está la cosa. no eh, Solana, pues bueno, ahí está intentando mantener el precio de ese pequeño rebote que había que había tenido. Y bueno, pues tenemos toda esa bajada, que es no son muchas, y... Bueno, tampoco es que haya grandes subidas, había alguna buena, pero fijaos que entre el 0 y el 2% están la mayoría, ¿vale? Entonces llegamos ya aquí a zona del 2%, ya vamos a darnos la vuelta, ya sabemos que queda aquí como un tercio del, del mercado aproximadamente, ¿vale? A ver, que me he equivocado. Vamos aquí a darle la vuelta y a ver lo que es, tenemos más verde. ¿Qué tenemos? Ethereum Classic, cosa que me gusta. Me gusta mogollón. Ya lo he dicho varias veces, cuando Ethereum Classic empieza a, a subir, a dispararse, wow, El mercado, como vaya Ethereum detrás, y a poco que le siga Bitcoin, el mercado empieza a animarse. Yo no sé por qué eh, Ethereum Classic lo hace así. Si os fijáis anteriormente, eh, veis como Ethereum Classic empieza a salir en zonas, en zonas de, pues si os no, al 20, al 21, cuando arrancó todo, eh, en este último ciclo. Y fueron, detrás fue Bitcoin, detrás fue, o sea, perdón, detrás fue Ethereum y detrás fue Bitcoin, o sea, Tera. Los Leverly gates recuperando y pasando la zona de un centavo, muy bien, eh, una buena subida. Nier, Dom también anda por aquí con 8%. Eh, no, ya, mira, 7%. Fed, otra subidita. Filecoin por aquí también anda. a Aave, importante que le, este tipo de criptos eh, empiecen a, a, a moverse un poquito, por lo menos a moverse. Porque lleva una sangría muy importante. Bueno, tenemos los presets también subiendo un 5,74%. Eso está bastante bien. Compound, también importante, 4,90. Otro movimiento interesante, pues bueno, para ver si hacen en esta zona en doble solo y tienen un rebote, al menos a la zona de 65. Sería bueno. Y la carga que hay ahí, que hay un 100% de subida. ¿eh? O sea, si ¿sí, no? no, no estoy calculando mal. Yo de aquí a aquí tengo un 100% de subida, efectivamente. Eh, Cardano. Cardano en 0.26. <risas> Justo, llegó tocó la línea que teníamos marcada. Y, oye, yo no digo nada, pero creo que ahora lo que tenemos que atender es a ruptura de esta línea de tendencia. Quizás estemos más tiempo aquí. Quizás podamos comprarlo más barato. Pero vuelvo a repetir uh, lo que digo muchas veces. Para evitar lo que este señor del Banco Central Europeo, el señor italiano, vale, mm, desde aquí. De donde estamos a ah, un dólar. Un dólar. Estamos hablando de un 280%. Si no crees que Cardano en 18 meses, más o menos, puede estar en un dólar, vete de este mercado. Y yo te lo digo como consejo. Esto sí que es un consejo. ¿Por qué? Porque vas a estar pegando latigazos, palos de ciego, vas a perder dinero porque estamos en un mercado que es muy complicado, que te puede hacer perder todo tu dinero, que te emociona muchas veces, que otras veces te juega con tu psicología a más no poder. Entonces, creo que sería bastante interesante que si no crees que cada no vaya a llegar a un dólar, déjalo. Déjalo, odiado. Coge tu dinero, mételo en lo que sea, que te, que te convenza y ya está. En fin... Poco más que añadir, hemos visto un poquito del mercado como está, hemos visto cosas que, ¿cómo es posible que sucedan? ¿Cómo es posible que ocurran? Y bueno, vamos a ver qué tal. Eh, tenemos el cierre diario, de momento, bueno, pues tampoco es malo que vaya a una zona de soporte. Mientras no pierda la zona de soporte, digamos que los cierres, eh, desde la que tengo marcada hasta estos cierres que tenemos aquí, más o menos en la zona de los 16.740, ¿vale? Pues esta zona de soporte es ampliable, evidentemente, porque los cierres los tenemos más abajo. Eh, es algo normal. Es decir, yo tengo un arranque, eh, intento hacer una banderita, me apoyo otra vez en el soporte para intentar ir a la alta. Si lo pierdo, ya sé que me voy al siguiente soporte. Ya está, no hay más tortilla. O sea, tampoco hay que tampoco hay que hacer un drama de estas cosas. Eh, dicho esto, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades. Que las hay y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.